en este video vamos a reciclar un tubito de papel higiénico haremos un muñeco de nieve con audífonos espero les guste la idea estás en el canal de ideas y arte con betina vamos a tomar el tubito y lo vamos a forrar con goma eva o foamy que es lo mismo lo voy a hacer con silicona caliente pero puedes hacerlo con silicona líquida para que no te queden grumos solo que lo hago así por rapidez y vamos a doblar así, o a colocar dentro el foamy así van a cortar todos los círculos de nicopor, este tiene de espesor un centímetro lo van a forrar por este lado con foamy blanco y esta pieza igual ahora voy a utilizar una tirita de foamy para forrar estos extremos Este paso lo vamos a hacer con ambas rueditas o, o círculos de icopor. Voy a pulir esta parte. Y ahora vamos a utilizar silicona líquida y vamos a aplicar en ambos lados del tubo. Y vamos a colocar la ruedita vamos a hacer presión para que pegue ahora vamos a utilizar tela navideña vamos a hacer la bufanda voy a aplicar silicona caliente para ir dándole forma a la bufandita y voy a aplicar también acá en esta parte vamos a aplicar así en ambos extremos nos quedaría así vamos a pegar la bufanda amigos recuerden compartir el video con sus amigos bueno acá lo que hice fue hacer dos ojitos en porcelana fría que ahí los están viendo y vamos a hacer la naricita con porcelana fría color naranja hacemos así como una lagrimita la vamos estirando y formamos la naricita vamos a pegar los ojitos también pueden pintarlos con marcador negro y ahora voy a aplicar un poquito de rubor en los cacheticos y la boquita la voy a hacer con el marcador negro vamos a pegar ahora la nariz vamos a pegarla así, de frente vamos así ahora voy a utilizar estas tapitas que son lo que vienen en las salsas una bolita de icopor y foamy escarchado plateado y vamos a pegar así esta parte de icopor como para tapar y ya forramos la tapita esto lo pueden hacer también con icopor en caso de que no tengan las tapas acá ya tenía la otra listica y ahora voy a utilizar limpia pipas vamos a doblar en la mitad y vamos a dar vueltas amigos quiero recomendarles algunos vídeos que hice con tubos de papel este video santa claus con tubo de papel higiénico mira lo que hago con tubos de papel higiénico y novedosa estrella navideña con tubo de papel higiénico espero que pasen y los vean sigamos, vamos a darle acá como la curvita, la formita al audífono y ya teniendo la lista vamos a pegar aplicamos la silicona caliente en este lado y en el otro lado y ahora vamos a pegar las tapitas para que sí que ya más parecido al muñequito con audífonos vamos a utilizar ahora pintura acrílica vamos a hacerle la lucecita a los ojitos del muñeco que se ve mejor y así terminamos espero que les haya gustado la idea que es súper fácil de hacer y muy económica hasta la próxima